hola les quería contar sobre el club de lectura latinoamericano que tenemos en patreon eh, los enlaces van a estar todos abajo pero el concepto del club es que leemos un libro cada mes y nos reunimos una vez al mes a comentarlo y también lo comentamos por telegram por Discord, y por otras vías y les quería contar realmente era sobre el libro que leímos en enero que es eh, nuestra parte de noche de mariana enríquez los que me conocen saben que me gusta muchísimo cómo escribe Mariana Enríquez. Eh, tiene varios libros de cuentos que me gustan mucho. Y esta novela es la novela con la que ganó el premio Herralde. Eh, se llama Nuestra parte de noche y es una novela de terror. Y es interesante eh, para empezar ver como toda la tendencia que las autoras latinoamericanas están imponiendo en la literatura de la región que es eh, explorar otros géneros y traer elementos de otras literaturas como por ejemplo la literatura de terror Mariana Enríquez tiene una influencia bien interesante de escritores como H.P. Lovecraft eh, y pueden verse esos elementos a lo largo de su literatura pero al mismo tiempo también está haciendo algo que es muy auténtico y muy suyo esta historia está narrada en Argentina, Mariana Enríquez es argentina y está narrada en, en el contexto de una historia donde como en muchos de nuestros países hay mucha violencia y hay eh, violencia política y hay desaparecidos y hay todo este, este, este eh, contexto de fondo pero al mismo tiempo es una historia que tiene muchísimos elementos eh, principalmente es lo que está como en primer plano muchos elementos sobrenaturales eh, lo sobrenatural está muy presente, es esa noche de la cual se habla en el título es la oscuridad, que es básicamente un personaje eh, y la oscuridad se apodera de, de los seres humanos no les quiero, obviamente, spoilear la historia pero tiene ese elemento sobrenatural que combinado con el elemento de violencia que es humano y que es también histórico y político es lo que trae el elemento de terror a la historia. Es una historia sobre un padre y un hijo, entonces también eh, es bien interesante ver esa relación, ver cómo se desarrolla esa relación a lo largo de, de todo el libro y cómo intentar, eh, por parte de este padre, intentar proteger al niño y por parte de los otros adultos que hay en su vida también, intentar proteger a este niño es una manera de ejercer la paternidad que creo que cualquier persona que, que haya tenido a alguien de quien cuidar en general puede sentirse relacionada con esto pero al mismo tiempo termina sobreprotegiendo en ocasiones eh, a, a esta persona porque claro, los riesgos a los que se enfrenta son bien extremos, ¿no? pero a lo que voy es que aunque sea una historia de terror sobrenatural creo que tiene todos estos elementos con los cuales nos podemos identificar muchísimo eh, las que somos mujeres, como mujeres, a pesar de que la historia está muy enfocada en los personajes masculinos, pero está escrita con esta sensibilidad. Y los que somos latinoamericanos, de, de cualquiera de los géneros, eh, nos podemos identificar mucho con, con la violencia, con el miedo y con la manera en la que Mariana habla sobre el cuerpo, con la manera con la cual estos personajes se, se relacionan con sus cuerpos como al mismo tiempo herramientas, obviamente, no eh, naves que nos permiten atravesar la vida pero también como elementos sumamente frágiles porque finalmente pues los seres humanos como todos los seres vivos somos muy frágiles, no, especialmente los seres humanos somos muy frágiles no somos depredadores como queremos pensar, somos, somos presas ¿no? eh, este libro está magníficamente bien escrito tiene un elemento bien importante en el estilo que tiene que ver con lo visual, lo cinematográfico es un libro muy muy visual eh, si son miedosos no lo lean de noche pero yo como persona miedosa <ríe> que no ve películas de terror porque no puedo, porque soy demasiado sensible igual les recomiendo mucho mucho que lean a Mariana Enríquez que lean este libro, que lean sus libros de cuentos eh, que lean autores latinoamericanos, está haciendo narrativa súper interesante en la región. Y bueno, si quieren unirse al club de lectura, los enlaces están abajo, eh, todos los meses vamos a leer un libro nuevo. Este mes de febrero estamos leyendo Mapocho de la autora chilena Nora Fernández, que es un libro magnífico también. Entonces, nada, les dejo esa información. Eh, lean a Don Mariana Enrique. Bye.